Pregúntele, ¿Usted quiere más cuarentena y más impuestos o quiere que abran y menos impuestos? Usted verá la respuesta. Buenas noches. Buenas, buenas. ¿Qué usted opina? Sí, nosotros no queremos, el país no quiere más impuestos, lo que queremos es que le quiten el dinero del pueblo a todo eso, el hijo. Ahí está lo que dice la dama, desde Sánchez. ¿Ustedes quieren más impuestos o quieren que abran? Miren. Hay una noticia buena, no todo es malo, esta es mala, la Organización Mundial de la Salud dice que hay un aumento diario récord de casos de coronavirus a nivel mundial, 338 mil contagios diarios, está fuerte eso. En las últimas 24 horas, y países que han contabilizado grandes incrementos, India, Brasil y Estados Unidos, 78.524 infecciones diarias y 38.000. Al 2 de octubre los nuevos casos eran 330.340. Se han registrado a nivel global 5.514 muertes. Bueno, ya todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. ¿De qué me enteré? La única cosa buena que yo creo y la elección que ha hecho el presidente con milagro, Miriam Germán Brito. Buenas noches, dígame usted. Sí, bueno. de te habla. Nosotros queremos que no nos quiten, que no que quiten más impuestos, que ya no tengamos más impuestos. Nosotros estamos saturados de impuestos y que la gente se proteja. Ahí está, no quiere más impuestos y que la gente se proteja desde Sánchez. Pregúntenle al pueblo si quiere más impuestos y quiere más cuarentena. Vamos a llegar a enero en cuarentena, está fuerte eso, no la aguanta nadie. Una información importante al final, y yo creo que esa la estaba esperando el pueblo. Y yo creo que la elección de Miriam Germán Brito va a comenzar a rendir su fruto. Muy importante. El director de la Procuraduría de Prevención de la Corrupción Administrativa, el nuevo, el señor Camacho, dijo lo siguiente. Desde este petca, cuando Laura Pelletier estaba dirigiéndola, tomó una vacación y aprovecharon las vacaciones de ella, faltando ya una semana para irse al PLD del poder. Y en el caso de Odebrecht, a los principales envueltos en ese entramado, los imputados de ese entramado, le dieron archivo definitivo ilegal con el que estaba de sustituto. ¿Qué quiere decir eso? El archivo definitivo quiere decir que ya eso se cierra. No van a prosperar las acusaciones porque ya de manera definitiva está cerrado eso. Cuando los indicios demostraban que debían darle un archivo temporal. ¿Quién firmó eso? Uno que está como procurador todavía, que le queda un tiempo ahí que tiene que ser investigado, y el ex procurador general de la República. En los próximos días recibí la información de que el ex procurador general de la República, Yanalán Rodríguez, va a ser llamado a la justicia y que esto se va a investigar porque se hizo de manera ilícita. Y ese archivo definitivo, aquellos que creían que estaban librados y que se habían librado del entramado de Bres, van al banquillo de los acusados. Y los magistrados que participaron en esa ilegalidad van a ser investigados, destituidos y van para el banquillo de los acusados. Qué bueno, qué bien está actuando Miriam Germán, Miriam Germán Brito. Buenas noches. Buenas Sí, dígame. Buenas noches, Ricardo. Sí le alienta tu voz a escuchar que tú eres la voz que también en el desierto por lo menos hablando de la verdad por eso quisiera yo que tú llegues a ser un, un funcionario que funcione porque estos funcionarios que han puesto ahora en estos puestos no están funcionando, le tienen la verdad la doña amiga, Germán si no quieres tratarlo de ver si tenemos que esa mujer no te llama entonces, qué se hace si no funciona, también va a otra gente que tenga más personalidad Nuestro presidente debería tener personalidad, personas que no van llevar de paliza se la ladrón Y se agarró. Y que le quiten el, el, el dinero Que se ha robado del pueblo Esa gente del PNB Y las personas que allí Que tienen todos millones Que dicen que tienen también millones que yo voy dándole más dinero y de, para, para pensionarlo Con millones Pero bueno, me hoy Ayudando a los cañeros, que eso no existe. Entonces la gente aquí muriéndose de hambre. Yo dije a la presidente, tengo pantalones. Dice, sí. no se las llevado, pero se lo puede hundir. Se va a morir. ¿Sí? Se los puede, puede hundir, con esa bandera. ¿Qué es que tiene ahí? Cuidado, Lo que tiene no, no, en no, no, su no. presidencia. Eso no se ha visto nunca. Cuidado, ayúdenos, señores. Ay, se, mire, el esposo señora, a ver, una pastillita, le puede dar un infarto, eh. Eh, un tececito de violeta ancianas, de, de, de, de lo que me dan a mí, que, que tome algo, déle un vasito de agua fría para que se calme, se me puede morir la doña. Bueno, bueno, que llame aquí, gracias. Van a llamarlo, y cuánto me alegra, porque ese archivo definitivo que se le dio fue ilícito, es temporáneo y se hizo dentro de una trama para que los principales inculpados quedaran fuera. Y es muy probable que que aquel que caminó por el lodo y no se enlodó y aquellos que creen que están libres pues estén llamando en los próximos días al banquillo de los acusados, una información importante. La otra es, ya para pasar lo que tengo aquí en los videos, en un momentito no se preocupen que está cercano el presidente a hablar, yo voy a, a preguntarle al pueblo qué esperan que el presidente diga esta noche, a ver las expectativas que la gente tiene. Y los perremeístas que están callados solamente buscando su empleo. Buenas noches, dígame usted. Y los perremeístas callados Hola. Hola. corriendo debajo de la cama, dígame. Víctor, tú sabes cómo se desaparecieron los, los apartamentos de ahí de la guaya, de la mano? Sí, yo, Estaba no, con más gente. yo lo denuncié, ¿tú te recuerdas? ¿Tú te recuerdas ah. que yo fui de los pocos que denuncié, que puse cuando estaban poniendo los colchones y que es el grupo de Milady y ese grupito agarró y hizo una distribución ilícita de los no verdaderos propietarios de su apartamento, que está la mayoría sin título, puesto ahí por política. Yo lo denuncié, ¿eso ¿tú te recuerdas? Sí, sí, ah. sí yo recuerdo. Mira, y para además, pues, más fuerza pues, para los públicos, mira, yo Estaba con unos políticos que trabajaron en la campaña, mira, mm le dieron cuatro apartamentos el Oye. gobernador le dio apartamentos a su gente cada político por, por país son cinco son cuatro y hay gente que van a dar apartamentos por eso y, le van a de ahí, cuatro, y se con lo quita todo oíste, se lo quita todo hay gente que todo. tiene casa y que tiene de eficacia y que no tiene casa, y se, la el de la, el se lo quita se lo paguen poco a poco, poco. Se lo quito, se lo quito a toda esa gente. Y se lo doy a el Barrio Azul, se lo doy a el 24 de abril, a toda esa gente que se quedaron sin casa. Y se va para afuera, todo el político que esté ahí. Bien, en un momentito yo le pregunto lo del presidente, no se preocupen. Antes de Luis llegar al poder, yo le dije a él que iba a iniciar una lucha descarnada contra... Yo le voy a poner, porque hoy no tuve tiempo. Para que ustedes vean cómo hoy, después de yo dando tanto, darle cajeta aquí, quiero ser de lo que pensó que serví para algo y que influí en algo con mi discurso todas las noches aquí, realista, por fin el presidente de la Suprema juramentó 1.500 abogados. Porque si no se juramentan y no van a colegiarse, es para lo único que sirve el colegio para buscar cuarto, pero no ha servido para nada, solo la demanda que han hecho en contra de este dictador hablando. Pero lo están obligando a abrir los tribunales. que le están abriendo cuando le da la gana y cómo le da la gana? Yo le dije al presidente Luis Abinader, usted va a iniciar una lucha y la más importante va a pasar en silencio y le pueden tomar de la, la delantera. Usted debe procurar tener una justicia independiente. ¿Por qué ustedes creen que en el Congreso se está luchando por la famosa segunda mayoría? entre el PLD y la fuerza del pueblo, por la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ya yo lo había dicho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, PLDista, convocó al Consejo y nombraron a la jueza que faltaba, yo dije, hay que ser una santa mentira del PLD, tiene dos. El presidente de la Cámara de Senadores se va a elegir a un senador que sea distinto, que como lo establece la ley, al que preside el Senado, la segunda fuerza política con mayor representación. Por eso están luchando. El PLD quiere que digan que son ellos la segunda mayoría. Ahí tendrían su tercer miembro, ¿verdad?, y lo mismo sucedería en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senado hay una discusión porque dicen, bueno, eh, el presidente del Senado de Dominicano por el Cambio, Eduardo Estrella, no es de del PRM. Y por eso yo entiendo que el transfugismo debe cesar y que debe haber una revisión de la ley de partido de la 3318 y de la electoral de la 15-19, porque pudiera ser que dijera un grupo, bueno, mira, vamos a renunciar unos cuantos. Eso no va a pasar, pero es para que ustedes vean las posibilidades que se abra el transfugismo. Eh, vamos a renunciar unos cuantos al PRM, como el presidente del Senado, ¿eh? de, de la Cámara, de, del Dominicano por el Cambio y no del PRM, para nosotros ser la segunda mayor mayoría, y con dos o tres que renuncien la segunda, la segunda mayoría. Muy bien. ¿Y qué es lo que debe discutirse? Debe evitarse el transfugismo. Ya no tengo que hablar del presidente pues, de, de, de la Cámara de Diputados, igual un diputado que sea de la segunda fuerza política más importante, el presidente de la República y la Procuradora General de la República. Esa discusión no es nada. La discusión que debe existir y que debe haber para usted preservar una justicia independiente, la suerte que el voto del presidente vale por dos y ante todo esto va a quedar en mayoría si se produce algún tipo de traje que es como lo establece la ley. Lo que hay que evitar es lo que ha pasado. ¿Qué hizo Félix Bautista después que consiguió ser senador y que lo hizo dentro del PLD? Porque fue en la Fuerza del Pueblo sabía que no podía conseguir ni batata. Pasó a la Fuerza del Pueblo. Y están constituyendo dentro del Senado, ellos quieren decir que son una segunda mayoría, por el bloque de partidos mayoritarios. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Una persona se va, después de ganar dentro de un partido una posición política, se va sola sin el cargo porque la posición le pertenece al partido para que ese partido someta a una terna y se sustituye a esa persona y se acabe el transfugismo, que es lo que ha habido hasta ahora. Y esa lucha en el Consejo Nacional de la Magistratura, Luis tiene que librarla para conseguir que cuando se convoque exista un equilibrio pero preeminencia del partido revolucionario moderno para que ponga una justicia que sirva, que no siga dirigida por el PLD, que es lo que quiere el dictador. Pues yo lo pongo a ustedes Luis Henry Mejía. Este muchacho cree que es como un emperador romano. Ese cargo le quedó muy grande a ese muchacho. La peor elección que ha habido para que ustedes vean cuando se habla de elegir a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Ojalá esa discusión termine. Que termine con la mayoría, el partido revolucionario moderno, para que vea que yo le dije que esa lucha venía y se está escenificando hoy. La gente no entiende lo importante que es eso. El Consejo Nacional de la Magistratura elige todos los jueces del país. Y de ahí sale que exista una justicia administrada de manera correcta o parcializada políticamente. Buenas noches, dígame usted. Buenas. Sí, dígame. Sí. Dígame